Hola. Para tener correos de Gmail sin volverse a registrar y de forma infinita. Simplemente tiene que añadir el signo de más seguido de un alias cualquiera antes de la arroba. Por ejemplo, si su correo electrónico, el que ya tiene es punto Pues un nuevo posible email podría ser jose más dos O también punto gmail.com. ¿Lo entienden? Todos los correos que reciban a estas direcciones los podrá ver en la misma bandeja de entrada. Muy fácil, ¿verdad? Pues si tienen alguna duda no tarden en preguntar. Un saludo.